¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Yo soy Hitman y esta vez estamos con un poquito de Fortnite de nuevo. Miren nada más lo que tengo aquí. Que son las nuevas skins. Que están regalando a los usuarios de Twitch Prime y de Amazon Prime Si tienes Amazon Prime puedes unirlo con Twitch para que te den Twitch Prime Y de esta forma te regalen estas dos skins Vaya, y la verdad es que esta mochilita es lo mejor de aquí Porque esta mochila la verdad combina Suculenta Tenemos otra ciudad nueva que es esta de aquí, Aterrizaje Afortunado Y vamos a ir a visitarla de una vez, ¿no? Se ve como mmm, casitas chinas, no lo sé, enfrente de latifundio letal. No creí que pudieran caber más ciudades en este mapa. Ya había 825 y lo peor es que todavía veo puntos vacíos aquí en el mapa. Por ejemplo aquí, por ejemplo acá, bla bla bla. Se han puesto las pilas con esto de actualizar el mapa en vez de meter mapas nuevos. Actualizar el mapa, darle más jugabilidad Poner más PvP, por ejemplo Tilted Towers cambió todo el, el panorama y pues vamos a ver Qué pasa con esta ciudad ¡Ey! ¡Ese tiene la nueva arma! 바이 바이 바이 바이 바이 바이 바이 바이 Very really handsome Santísimo What the fuck? <risa> no para de venir gente Pues esta es la nueva ciudad ¿Qué? No se para allá? Dale, el... uh, acá hay un francotirador uh -huh. y está el arma nada ¿Podés quitar el francotirador? yo traigo uno acá verdad me voy a poner una contracción ahí No, no, no, vete de aquí, rezo Mis pequeños ah, Solo quedan 5 ¿Ah? <risa> ah, y de esos somos 4 Nosotros sí, uno. Vaya, esto Yo creo Que fácil fue esta partida Pregunte ¿no Donde está la persona <risa> Creo que cosa queda allá verla. arriba Si, sí, hay que ponerlas Yo también traigo Quiero. Ah, si, sí, está ah, allá sí, arriba Ah, si, 100% confirme ¿Está ahí? Uh -huh. Poner, poner en saltadera Vamos, vamos Espera, espera, espera, que si está ahí, está ahí abajo <risa> No, no, no, no, no, no, no. <risa> amigo, quítate de ahí Ahí está, ahí está. Trata de controlarlo un poco alto Ay Regresen, regresen, que nos van a tomar. ¡Woo! ¡No bueno, tomaron es más! me este? vale. Perdón, fui yo para aterrizar ah. <ríe> Buenísimo ¿Dónde está? Ah, se sí eh. construyó una casita, ¿no? Pues este vato, ese también tiene lo que... Ah, sí, se sí, va Uh, Ay, era no sé cómo eso. Que eso. No, se pegó eso Ok, no hay que hacer tanto la wea No, sí, sí, háganla Pero a ver, ahí quedan Sigan disparando, sigan disparando Ustedes distraigan Exacto Yo la voy hacer? a hacer, pero no, por sí. acá bueno. ¿Se bajó? No, no, está ahí arriba Ustedes sigan disparando, sigan disparando como lo saben hacer Estoy haciendo como el ninja Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda Son unos cracks, siguen, siguen, siguen. Ah, no, me vio a mí Ustedes sigan disparando Uy, pues ayuda, xd, xd ¿Pero por qué? ¿Hay alguien más? ¿Qué te pasa? No, no, no, no Que estoy haciendo? Como de cuádruple escalera para no, que ya, no... no. no. Ok, creo que ya con eso <risa> me salvé. Denle, denle, brinquen. Me estaba apuntando a mí. De hecho me está. Guarda, guarda ya. Pierro, vámonos! ¡Ay! Estoy con mi banda. No, no, no, no, no. No, yo tampoco. Ya casi me estás me muerto, muerto papi. Vuelve a sumar la cabeza ahí y te muere. Venga, venga, no, no... Bueno, ya, ya. Vamos. Por lo bueno, que pues, se... Okay. ¿Tumbas en la la no subas Buenísima. Y fácil, qué fácil fue eso. Sí, sí. Hey, les recuerdo que también hago los streams en Twitch estoy regalando un pasecito de batalla para todos los que participen. Todo el mundo se puede registrar, solamente vayan a Twitch, denme follow, síganme en mis redes sociales y ahí en Twitch yo les voy a contar cómo pueden ganarse ese pasecito de batalla. Y tiene que ser rápido para que lo tengan lo antes posible y puedan subir todos los niveles posibles, papus. Así que pásense por allá por Twitch. Suscríbanse aquí en YouTube, activen la campanita en Twitch y en YouTube para que se enteren de cada vez que hago un stream en Twitch y cada vez que subo video nuevo aquí en YouTube. Comenten, denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Hitman. Bye. Hmm. <laughs>